¿Qué tal? Soy Impact Zero, viaje, un set de unos 10 cuartos de hora así de retromierda espacial, espero que os guste.